la ventaja de gente estoy jugando mal, a ver no, no me ocurre bien a ver no puse máximo a ver, no lo paso no, pongo no. Ahí, ahora, oh, sí, bueno. No no la puedo jugar. no lo sé qué No pasó, ahí sí, sí. Uh -huh. 等一下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 Sí, sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Tengo una mala. Mano... Okay, bueno. Ahora sí, pero no le puedo. Casi mil usuarios. Pero bueno, ese puse eh, en el capítulo de tener un puse de Dios tuyo. Mala grabación este sin más importante. bueno si es que el link de descripción para que lo baje y lo descargue pero como te diré si maca en... eh, si el si maca el agua ahí lo vea youtube ahí lo escara <ríe> en eh, youtube así eh, ponen porque era un capeta para que no confunda la gente o para que puede sin maca. Así puedes explorar sin necesidad de sesión o gestaste Así muy fácil y gratis. Si te te a la página de la elección puedes rescatar. Muy uh, bueno, visítalo. está Está la autoridad de tu emoción Este mauterón me ha atravesado pero que no la usé. Eso fue su oh, fue versión de Mautivo ahora está cambiándose la nueva tensión tengo que pensar, pero después pero esto acaba el video esto más mejor al de... tabla no sé vamos a ver cómo se puede bueno te pego digo... ahora lo estallo no me manera ahora discusión es Yo pongo el polana 1 Es para que no confundas Cuál es polana Entonces es 1 porque y Puede hacer Su serie Yo pongo el serie Acabado mi computadora Para estar Y y copeta Si se escucha bien, este video pues Haganos, luchanos la voz, y... ¿Qué eso? ¡Ay, sí, sí, es mejor, es mejor! No, no, sí, sí, sí, sí, perfecto. Esto pongo... Perfecto. Se come. No, ¿eh? Así ah, es para acá con hijos. Me vuelta tengo con los hijos. trabajo de mi casa. Es que me... no, no me coge bien en el minuto ahora. No sé qué pasó. Eso es un mismo tema. Lo instalé y. Mira, me va la. Subo videos. Cada vez, en el, en el capítulo de yo ni sé, ahí ¿tane? Eh, Supe la mueve Pero pusieron en medio la E para allá y acá, pero la Z, en la final. Voy a poner más... Más mueve dentro. todo. todo. Para cambiar todo así, ahí Ponernos... acá. Lo ponemos todo y así. Papas, ese caneta de lono. Sí, sí, supongo. Sí, Papas, lo caneta de lono. Y el, el cabrón así o guaquera. Piedra no y no va así, vimia espérate pongo acá, vimia el... sobreves, ves? entonces va así va a quedar así, perfecto como si, sí, si sí veo y de la papa no, ya, eh, para un S, mía Le valeta, ah, alegrado la varita es el ame, ya se conoce de forma Por internet, usted mejor.. me dijo a mano de Minecraft. Yo soy un menu porque es online. Es bueno, si el juego fue, me vale el dólar, no puedo no, grabar. No, Pero estos podemos estar. Son Minecraft. Esta Pero eso no lo está ahora. Bien, ¿ves si escucha? Bien. y una co... este para... Pues ¿Para qué es? Ah, para apuntar a los enemigos para el, lo los suelta el... el... el... izquierda mira así y puedes coger pero... acá lo coges ahí juego tengo y tengo... tiro el pan de... pan pan eeeh... está todo naro ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, mola. ¡No pures eso, la momegas tú! ¡Tú chus obvien! ¿Ahí, caray! Ay. ¡Mamacita, no! ¡Te pillo, te pillo! ¡No! Bien. ¿Viste? Mira la gasola. La... Me acabó. Pete, no me mate, no. Falla la moto ahora. Huevo, me mate, vuelve, Pete. A ver. Ahora sí. Es igual, igual, es igual. Tal vez puse para mi video ahora. Uy, espera, eh. Vamos oh, así. Si queremos mirar, o a la intro, pongo a mi los sueles, solo Emilio, y pongo sueles para el título. para que no lo confunda la gente. Ese es lo que pone el aro. Así me lo pone la intro. Yo puse la... Eh, Fodoro. No, no, eh, para ocultos. Ocultos. Eh, para coto. Eh, voy a dejar el que se son en Puse de. en el guarda para. en este móvil izquierda y derecha para. de que la aquí. Pa, en la pantalla pone ahí me la era ahí para hacer más otros capítulos no no sé cuándo pero va a quedar en el capítulo o si este capítulo pero es muy pronto para se poner muy pronto muy pronto capítulo lo he hecho yo hice este por mala pero a la por eso es un mamá. primero oye, cinco para, yo, atentamente suscribe. ah, tiene un mueble, entonces, el pantalla verde, entienda para que no tiendes. es un verde de la, en pantalla, que suscríbete a, a la campanita, para que no pierdas nuevos videos, te pierdas, es mi canal YouTube, tengo una nueva, solo tengo un canal de YouTube. Ahí es que pescando. Sobre el like. Like. Pero si llega, no se llega el like. Para el like para poner el video. Como. después para 12 2, por? ahí gana la neta. Like dale like para vale, que fusiones yo te veo muy lento voy a usar el lento antes no cambio todo el método gente bueno aquí me despido el no suele pero esto está largo a ver voy a ver la la grabación dure como minuto catorce denta. Me vete lo vea. ¿Ah? Ves, ahí está. Está durado. La verdad. Vete. Bueno, es, me espero menos pese. Así de este video. Chao, chao.